chicos chicas de youtube aquí en un nuevo video para el canal de hockey crack vale hoy les traigo un nuevo juego llamado ninja dash ok el juego recién me lo he instalado ok eh, antes lo he jugado así como momenticos así y por lo menos ya sé más o menos cuál es el objetivo ok hoy les traigo así como una re Un review del juego ok y pues me interesó jugarlo pues aquí. Techo, repasemos las técnicas básicas Ninja, maestro, ¿es realmente necesario? El ninjitsu es El entrenamiento del cuerpo y de la mente ¿Qué? Que hagas el tutorial Vamos allá Vale, eh, objetivo de la misión, completa el tutorial Ok, con esto Ajá, se salta Dobles, Esto para doble Ah, no, es así y así, pero doble salto. Así para esquivar Ok, y así Ajá. aquí nos ponen a prueba. Y aquí tenemos que atacar. ¿Ven? O sea, se ve bueno. O sea... ah, me vuelvo grande. Ok, eres invulnerable. Voy a romper algunas vasijas. Ok, veo que no has perdido tu Flow Ninja. El camino, el, el, el tío con, la, con los lentes Ajá, El camino más corto Entre dos puntos es ninjutsu Min ninjutsu no, no. Minjutsu Vale Me ha gustado Me gusta esta escena porque parece que está súper cansado Entonces <ríe> Da risa Modo historia desbloqueado ¿okay? eh, Ah mira que gana que, que gana una moneda cada que hace eso Termino. Vale, seguimos. Modo historia desbloqueado. Ok, le voy a dar aquí. Lo de aquí. Eh, nivel 1 completo. Ah, no. Lo tengo que hacer. Y le doy jugar, ¿vale? Ahorita os explico qué son todos esos números que aparecen. Deprisa, necesitamos ayuda. Pip. ¿Qué ocurre? Han robado el sushi ninja. Si no lo recuperamos, perderemos nuestro flow ninja. Averiguaremos quién ha sido. Objetivo de la misión, elimina 18 enemigos Ok, pero tengo que recoger 10 monedas, 4 espadachines Y saltar 3 veces okay. Salto 3 veces Vale, salto tres veces eh, Necesito acabar con espadachines Ok Espadachín, espadachín Ok, adiós espadachín Adiós pringao Ok, es moneda Acabo con el de espadachines. Y mato a los enemigos. Vale, listo. <ríe> Me gusta esta pantalla porque hace, hace parecer que está como cansado el tío. <ríe> vale, esquiles. Eh, la esquiles significa que lo hemos completado, o sea, todo completo. Cuando te faltas una misión, lo completas con la... No sé qué pasa cuando... Está el hierro Ajá. No sé qué pasa cuando lo pone en... No sé qué pasa cuando no completas dos misiones. Creo que no se completa el juego, güey. O sea, después de que matas a los enemigos. Vale, tenemos Armería desbloqueada. Vale, vamos a Historia. Ok. Y preparemos para... Ajá. Vale, ups. Parece que te falta algo de fuerza. No importa. Te voy a enseñar a mejorar el equipamiento hasta para continuar. Vamos acá en Armería. Espada... Mejorar gratis, vale Esto cuesta 600, creo Sí, sí, sale 600 monedas Mejorar esto Que, o sea, cada que tú vayas así Avanzando en el juego eh, Vas a necesitar más fuerza, por lo menos al llegar al jefe El mundo 2 El mundo 3, o sea Es largo, pues Si llegamos a la meta de 2 likes En este vídeo eh, Hago Una serie del juego, vale pero por ahora vamos a hacer así como una review De 15 minutos, 16 minutos okay. A ver, jugar Porque, bueno, si no pues si no les gusta O sea, porque si les gusta la cosa Pues apoyen y sigo sacando vídeos de él A ver, objetivo de la misión Elimina 20 enemigos, recoge 3 sushis Recoge 15 monedas, salta doble una vez A ver, recoger 3 sushis, 15 monedas que las 15 monedas siempre son un, un lío. Así que, venga. Me dan 20 enemigos para matar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que me ha pegado! ¡Que me ha pegado el tío! Ok. Tengo que recoger 15 monedas. No me acuerdo cuál era la otra misión. Ok. Tengo 11. Tengo 11. Ok. No me acuerdo qué, qué, qué otra cosa era. Pero eran... 15 monedas. Eh, 15 monedas. 3 sushis y salto doble. Sí, vale, lo terminamos. Y adiós. Puh, puh. No, pensé, pensé que era el último. Vale. <ríe> Queda como cansado el chaval. Vale. Eh. A ver. Voy a elegir la del medio. Agua, tremendo. Que soy Iba a elegir la que elegí ahorita antes, pero no, no la elegí porque, coño, dije, de pana. Te, tiene que ser la del medio. <ríe> vale, tienda desbloqueada. He hecho, eh, recibir ahora, gratis. Vale, tremendo, chaval. Llévate tu premio La gorra alada es super cool, así que no voy a decir nada. Ok, la gorra está tremenda Equipar Equipar gratis Espera, es que no me puedo equipar cosas así del... Así de la nada ¿Qué porquería, chaval Bueno, seguimos en lo que íbamos Ok uh, Ahora creo que vamos al nivel 3 Ok, vamos Ok Total aprobación Tremendo, somos súper Ok Vamos, a ver, creo que por ahí Por el nivel 4 es que desbloqueamos el verde Vale, objetivo de la misión elimina 21 enemigos Toma una sopa, elimina 4 espadachines Recoge 20 monedas, a ver Tenemos que estar permanentemente buscando Monedas, ok Son 20 monedas, 4 espadachines Y una sopa, ok, vale Si tomo la sopa en ese estado voy a hacer ¡Uf! Ajá, ahora sí me va a pegar Mamá ¡Oh, huevo ¡Venga! ¡Mueran! ¡Mueran! ¿Ahora qué van a hacer? ¿Ahora qué van a hacer? Soy tremendo, chaval ¡Bien! ¡Y ganamos otra vez! Y el tío se cansa otra vez Pero es que me da risa la voz en la que se pone Porque es como así todo no. Vale eh, Siempre el latino Vale, eh, ahora. Vale, subo a nivel, a nivel 2, señores. Mi premio, madera. Subo a nivel, a nivel 3, señores. Mi premio, diamantito. <risa> Bien, eh, level 4. Vale. Hasta ahora todos nos hemos pasado completos. Ok, vamos. Ok, recoger 40 monedas, hago un combo de 2 golpes elimina 5 tengus. Los tengus son estos cositos voladores. A ver, tengo que hacer un combo de 2 golpes y recoger 40 monedas. Esto de recoger las 40 monedas me va a salir caro, ok. A ver, tengo que destruir a estos. Ok, elimino 5 tengus. Hago la cosa del combo. Pero lo de recoger 40 monedas. Va a ser así como difícil Porque no me voy a poder O sea, no me la voy a poder jugar así Y agarrar 40 monedas Porque va a ser muy arrecho Pero, eh, creo que Si me la juego bien Me gano el verde A ver, vamos a ver Esquilabio, les dije Les dije Dime que está chido. ¡Sí! ¡Sí me lo he ganado! ¡Me lo he ganado señores! ¡Me he ganado el verde! ¡Soy tremendo! <risa> vale. Eh... A veces esto se queda como pegado. Vale. ¡Sube el nivel 4! ¡Mi premio! ¡Diamantito! <risa> Bien. Ahora entramos acá. Pero antes. Quiero aquí. Quiero... Mejorar gratis. Ok. chiro desbloqueado. Ahora agrego 20... 20... Ok Vale Vamos Vamos a ello Vale, tenemos el shop Podemos comprar 70 diamantes me sale No, estás mal chaval, estás mal Porque me sale 50 No, tampoco, estás mal inventario no tengo nada así ¿no? pero para que se esas cosas ver, el hierro se vende 75 eh... bueno voy a jugar vale eh, misión ta, ta, ta, elim... elimina a los enemigos vale posibles recompensas ok vale empecemos eh, deprisa necesitamos ayuda que ocurre Ah, no, chaval, chaval, me he metido en el nivel que no era No, chaval, no Me he metido en el nivel que no era Me he metido en el nivel que no era, vale eh, Vale, es este eh, no, Era el 5, era el 5 <ríe> Soy un buruto Vale, me dan una vela o un super diamantito Ok, vamos a ver si me agarro la vela o el diamantito La vela no me llama mucho la atención El diamantito, sí A ver, sobrevive 45 segundos Pero tengo que matar a dos tiradores Recoger cinco sushis y 60 monedas Las monedas, eso es imposible, ok Es posible, pero muy arrecho Uf, uf, uf, uf Ok pero Tengo que esquivar esas flechas okay. en, el, en la próxima misión creo que tengo que esquivar las flechas Y lo cual se vuelve súper difícil Porque tienes que esquivar Ok, eh... uh, uh, uh. No me ha dado, me ha dado el tiro. Me ha dado El tiro, chaval. No, no, no. no. Soy tremendo. Soy tremendo, soy tremendo, ta, ta, ta. Vale, creo que si sí logro las 40 monedas, las 40, si ¿Sí las logro, si ¿Sí las logro, chaval, las logro, las logro. No, no, no. 7, 6, 5, 4. Lo logré, la logré, la logré, las logré, la logré. Soy tremendo, lo he logrado, lo he completado, lo he completado. ¿Vale? Ahora creo que, ajá, sí gané, gané. Creo que lo logré con ese. Ah, no, con nada, ¿qué me faltó? Ahora 60, yo juraba que eran 40. Joder. Vale, seguimos. Zafiro. ¡No, güey! ¡No, No, güey, no, no. No, ¿por qué? Y el peor. Chicos, déjenme en los comentarios cuál hubieran elegido ustedes. <risa> Joder, no puede ser. A ver, modo desafío desbloqueado, ok. El desafío, creo que, o sea, para ponernos desafío, pero no, no me llama la atención, vale. Vamos al 6. Mis posibles recompensas, agüita, vale, no me sirve. Eh, no rank, eh, elimina a los enemigos, vale. 18 enemigos. Hago un combo de 3 golpes, recoge 10 Uchis, elimina 10 espadachines. O sea que tengo que estar a cada rato eliminando ¿no? 2 espadachines y comiendo comida. ¿Vale? No me acuerdo cuál era la otra misión. Ah, el combo, el combo, el combo. Vale, ahora acabo con este, acabo con este. Termino, termino, terminamos, terminamos. Y lo acabamos. ¿Vale? Eh, no recogí los 10 sucios así que me salió en B, pero soy maleta, así que no, no importa. Eh, maderita. Y cogemos nuestra madera. ¿Vale? Subo a nivel a nivel 5. Mi premio, dos diamantitos. Las mejores cartas disponibles en cofres. No entendí. Ah, eh, ya, ya, ya, ya. Has estado fuera durante 3 minutos. Durante el entrenamiento se ¿Cómo que estaba fuera. Ah, cierto, el corto, el corto, el corto, cierto. Eh, ¿Vale? Lo dejamos hasta acá, hasta el nivel 7. Si quieren que llegue... Bueno, puede que en el próximo vídeo saquen el nivel 8, ¿vale? El nivel 7 y el nivel 8. Pero, chicos, me lo cumplo, me lo cumplo, ¿vale? Pues nada, chicos. Aquí hasta la próxima y nos vemos en un próximo vídeo. Si les ha gustado el vídeo, espero que se suscriban y le den muchos likes. Espero que les haya gustado muchísimo el vídeo y suscríbanse para más contenido